¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Son la una de la tarde, hora del centro de la República Mexicana, dos de la tarde, hora en Cancún, Quintana Roo, desde donde los saluda un servidor, Fernando Serranía. Bienvenidos a este webinar del Distrito 34, que va a ser impartido por una persona de la cual les voy a platicar un poco al respecto. Nuestro conferenciante de esta tarde es coordinador, actualmente coordinador de membresías del Distrito 34, también es sponsor y socio del Club Premier Speakers, fue director de área E2 en el periodo pasado, así como también fue vicepresidente educativo y presidente del Club TRIEP de Querétaro. En su primer año dentro de Toastmasters International, nuestro ponente ganó el segundo lugar en el International Speech Contest de la división E y apoyó como presidente al Club RIEP a ser un club distinguido del presidente. El año pasado, su área inscribió a más de 80 socios nuevos usando el sistema 5 estrellas. En lo profesional, es un especialista en marketing digital y consultor educativo avalado por la Secretaría de Educación Pública. Su pasión es crear marcas prestigiosas y motivar a las personas a ser la mejor versión de ellos mismos. Su palabra favorita es la actitud. Me refiero a Roberto Torres Pérez. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola Fernando, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la introducción. Igualmente, Roberto. Y antes de iniciar, unas recomendaciones. Les comento, este webinar lo estamos grabando. Mañana va a estar disponible en YouTube para que puedan volver a repasar lo que nos va a compartir Roberto esta tarde. Igualmente, si tienen alguna pregunta, por favor, háganla en el apartado en su navegador de Zoom que dice preguntas y respuestas, si lo tienen en español. Si su navegador está en inglés, lo van a poder identificar como Q Q&A. Y bien, Roberto, voy a poner en silencio mi micrófono y voy a apagar mi cámara para cederte la palabra. Adelante, Roberto. Muchas gracias. Estimado socio del distrito 34, bienvenido a esta presentación. Hoy vamos a cubrir un tema muy importante. Cinco consejos prácticos para atraer invitados a tu club. A mí me gusta imaginar que trae, atraer invitados a nuestro club es como oxígeno nuevo para el cuerpo. Porque sí, quizás, puedes aguantar unos segundos, ¡ah! unos minutos, ¡ah! sin respirar, pero eventualmente tienes dos opciones. Respiras profundamente o te desmayas. Eso es lo que termina pasándole a un club. Si no atrae a nuevos invitados, eventualmente, el club comienza a morir de adentro hacia afuera. Porque las sesiones empiezan a ser un poquito rutinarias, aburridas. Las personas llegan con menos energía porque ya saben exactamente quién va a hablar, qué van a hacer. Son las mismas caras de siempre. Pero cuando llegan invitados nuevos, algo mágico pasa en un club. La gente llega con más energía porque, no saben a quién van a conocer esa sesión. Por eso, es mi intención de que en esta corta presentación yo te pueda compartir contigo cinco consejos prácticos que me han ayudado a mí, a mi club y a todos los equipos que he podido apoyar. Esta presentación es para directores de división, directores de área, presidentes de club, pipis de afiliación, pero muy importante es para cualquier socio apasionado de la marca Toastmasters International. Porque si tú ya has vivido la experiencia Toastmasters, tú eres un caso de éxito. Y quién mejor que tu persona para compartir con el resto del mundo los beneficios de la marca Toastmasters. Porque es muy difícil invitar a alguien o recomendar un producto que no hemos utilizado. Pero si tú ya has recibido los beneficios, debe ser muy fácil. No porque eres bueno para hablar, pero porque en tu cara, en tu soul, se nota de que tienes algo bueno que compartir. Por eso, la primera pregunta que yo te quiero hacer es, ¿estás interesado o comprometido en atraer nuevos socios o nuevos invitados a tu club? Porque la actitud que tomes al comienzo de cualquier proyecto determina el resultado que vas a tener. Ejemplo, si en este momento estás pensando, uff, atraer invitados, eso una escucha difícil, ¿qué crees? Va a ser muy difícil para ti. Pero si en este momento tienes la actitud de que, sí, yo puedo, yo tengo la habilidad, ¿qué crees? Va a ser muy fácil y muy divertido atraer a invitados a tu club, porque el primer paso, que tú ocupas dominar para atraer a nuevos invitados a tu club, es tener una buena actitud. Que la gente sienta esa energía, esa actitud positiva que tú tienes. Porque a todos nos llama la atención conocer a alguien que siempre está de buenas, que tiene buena energía, que sonríe. Por eso, antes de comenzar este webinar, quiero que prendas tu actitud a lo máximo y te emociones por aprender estos cinco consejos prácticos. Pero quizás para este momento te estás preguntando, ¿Quién es este joven Roberto? Como pueden ver en la pantalla, he podido servir al distrito como presidente, VP educativo, director de área y este año como coordinador de membresías. Esto me hace a mí, me da la confianza de que todo lo que yo te voy a compartir a ti es 100% práctico porque yo lo he vivido y se lo he compartido a otras personas. Como pueden ver en la pantalla, en mi candidatura o en mi año como presidente del Club Thrive, mi club pudo inscribir a 23 nuevos socios en un año. Claramente, yo no hice ese trabajo solo. Fue gracias a todo un equipo que tuve apoyándome. También, el año pasado, mi área pudo inscribir a 82 socios, en promedio 20.5 socios por club. Igual, esto no te lo quiero compartir para presumir de mis logros. Lo hago para que tú puedas ver de que todo lo que yo te voy a compartir en esta corta presentación ha sido comprobado y funciona. Entonces, te quiero hacer la pregunta. ¿Estás comprometido? a inscribir a 10 nuevos socios en los próximos seis meses? Si sí, la respuesta es ¡Sí! ¡Felicidades! Ya has tomado el primer paso para comenzar a atraer a más invitados a tu club. ¡Comencemos! Vamos primeramente a tocar cuáles son las razones más comunes por qué los clubes no atraen a nuevos socios o a nuevos invitados. Me he dado cuenta, visitando muchos clubes, que la razón principal es porque no tienen metas claras. Tienen la meta, quizás, de ocupamos invitar a más personas, ocupamos tener a más invitados, pero no hay un número, no hay una manera de medir los resultados. Y por tal razón, con que llegue un invitado nuevo, ¡ah, felicidades, ya cumplimos nuestra meta! traemos traímos a un invitado. Pero si tú estás trayendo solamente a un invitado cada semana, probablemente está siendo muy, muy difícil hacer un cierre. Porque al momento que llega ese invitado nuevo, todos actúan con una ansiedad de, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Le hablas tú? ¿Le hablo yo? ¿Qué pasa? Por eso, el primer paso que yo te puedo recomendar es, comienza a crear metas y compártelas con tu equipo. Más adelante te voy a explicar exactamente cómo hacer esto. La segunda razón por qué clubes no atraen a más invitados es por falta de organización y compromiso con el club. Ejemplo, viene un invitado y trae a un amigo. En vez de que el oficial de asamblea le dé una bienvenida o que el presidente lo haga sentir bienvenido, todos se quedan callados y lo ignoran y se esperan a que mágicamente el invitado sepa qué hacer y les haga las preguntas. Eso es una receta para el fracaso. Te recomiendo tener un sistema preparado, pero igual más adelante voy a compartir el sistema que a mí me ha ayudado a atraer a esos invitados. Tercera razón por qué los clubes no atraen a más invitados. Simplemente no están capacitados correctamente. ¿Tienen una creencia que adaptaron hace 5, 10, 15 años? ¿Por qué? No sé. A mí me dijeron que así era y así es como yo lo voy a hacer. No han tenido la fortuna de una capacitación del distrito. Cada seis meses, el distrito se enfoca en ayudarte a ti y a tu equipo a hacer las cosas de la mejor manera posible. Cuarta razón. Y este es un problema que yo personalmente sufrí en algún tiempo. Y es tratar de hacer todo solo. Quizás tú eres el presidente de afiliación, del educativo o cualquier socio. Y quieres dar un buen ejemplo. Entonces te cargas todo el peso del club. Haces las invitaciones, haces el seguimiento, tratas de cerrar al prospecto, tratas de hacer absolutamente todo. ¿Qué termina pasando? Tres, cuatro, cinco, seis meses después, te saturas y estás harto de hacer todo el trabajo. Y lo peor, los demás socios piensan de que así debe de ser. Ah, se ve que a Juan le gusta hacer eso. Vamos a dejar que él lo haga y no meteremos las manos para no interrumpirlo. Por eso, si en este momento tú estás tratando de hacer todo solo, ese es un gran error. Deberías tratar de apoyarte con tu equipo, porque todos es una organización que requiere que todos los socios dentro del club apoyen en la atracción de nuevos invitados. Y quinta razón, no tener un sistema práctico y comprobado para invitar a invitados. Si en ese momento simplemente estás esperando que la suerte te ayude, que mágicamente un día llegue un invitado, eso no va a funcionar. Porque hoy, teniendo sesiones virtuales, la única manera que un invitado va a llegar es si alguien formalmente lo invita y tiene acceso al link de tu sesión. Pero todo esto lo vamos a cubrir más adelante. Vamos a, a comenzar con el primer consejo práctico para comenzar a atraer más invitados. Y es, aplica los valores de Toastmasters en tu vida. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú piensas en Toastmasters, ¿Qué te viene a la mente? Cuando yo pienso en Toastmasters, yo pienso en un profesional, en alguien con integridad, con ética, que siempre está buscando apoyar y a servir a los demás. Si en este momento no estás muy familiarizado con los valores de Toastmasters, ellos son integridad, dedicación, excelencia y servicio. ¿Cómo puedes a comenzar a aplicar esos valores a tu vida muy fácilmente. Comienza empezando a decir la verdad en todo lo que haces. Quizás sea una sorpresa para ti, pero la mayoría de la gente afuera de Toastmasters mienten. No dicen la verdad. Dicen la verdad cuando les conviene. Por eso, si tú te estableces como una persona que dice la verdad en todas las situaciones y siempre está buscando ayudar a los demás, automáticamente la gente te va a empezar a hacer preguntas como, oye, Roberto, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Porque veo que tienes algo diferente. Siempre eres muy puntual, siempre estás muy bien vestido, siempre das esa confianza con las personas que estás trabajando. Y poco a poco vas a generar curiosidad. Para atraer a prospectos a tu club, tú ocupas transformarte en un experto en generar curiosidad. Por eso, si tú te transformas en una persona que se dedica a hacer todo de una manera de excelencia, eso va a generar curiosidad. Porque la gente te va a preguntar, ¿por qué eres así? ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué siempre es el primero en llegar y el último en irte? Eso poco a poco, tú vas a tener la oportunidad de contar tu historia. En otras palabras, vas a poder comentarle a tus amigos, a las personas que te conozcan, ah, es que yo soy una persona de servicio. Estoy enamorado en ayudar a los demás a crecer. Si tú puedes comenzar a integrar estos valores a tu vida personal, en muy poco tiempo, tus familiares, tus amigos, tus colegas de trabajo, todas las personas en tu alrededor van a pensar que algo te pasó, créeme. Pero se van a, se van a sentir un poquito interesados. Quizás van a querer saber qué te estás tomando, a qué religión perteneces, qué libro estás leyendo. Lo importante de esto es que tú estás haciendo lo más importante y es representar a la marca de una manera íntegra. Tú vas a ser producto del producto. Nosotros, como representantes de la marca Toastmaster International, deberíamos de ser el ejemplo de un líder y de un, de un comunicador. Si tú puedes traspasar eso a través de cómo te vistes, de cómo, te, cómo hablas, en muy poco tiempo, las personas te van a comenzar a preguntar, oye, ¿Tú cómo aprendices a hacer de esa manera? Y eso te va a abrir la puerta para el segundo consejo práctico, que es, crea un testimonio personal y compártelo con, ti, con tu círculo. Muchas veces estamos tan emocionados de compartir la experiencia Toastmasters con nuestros amigos y con nuestros familiares, de que nos llenamos de energía y de ansiedad, que al momento que nos preguntan, no sabemos qué hacer, ¿por qué nos emocionamos tanto? Y las personas se espantan a veces y dicen, creo que eso no es para mí. Se escuchan un poquito como fanáticos. Por eso, si tú quieres dar la mejor impresión de tu club, de la marca, ocupas comenzar a dominar tu historia personal y practicar todos los días. ¿Con quién puedes practicar? Con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos con tus mejores amigos, y si nadie de ellos te quiere hacer caso, tienes al espejo. Esa persona siempre te va a escuchar. Pero quizás en ese momento te estás preguntando, Roberto, ¿cómo puedo crear un testimonio personal? Muy fácil. Consiste en crear una historia antes de Toastmasters y después de Toastmasters. Ejemplo, si en algún momento le quieres comentar a un amigo o alguien quieres invitar de los beneficios de Toastmasters, es muy fácil. Simplemente contarías algo como de este estilo. Hola, Juan. ¿Alguna vez has escuchado de la organización Toastmasters International? Juan probablemente va a decir, no, nunca he escuchado eso. Nunca has escuchado de Toastmasters. Uf, Juan, de lo que te estás perdiendo. Tú te dedicas a las ventas, ¿verdad? Sí. Ah, excelente. Mira, yo antes de pertenecer a Toastmasters me dedicaba a tal profesión. Era una persona un poquito aburrida, una persona con timidez, ansiosa, pero algo dentro de mí siempre quería hablar en público, siempre quería tener una carrera de ventas como tú, pero mi miedo no me dejaba. Preferiría quedarme atrás, donde nadie me viera. Pero eventualmente, algo dentro de mí me dijo, no, suficiente, basta. Y vi un anuncio que decía, transformate en un líder competente. Eso me dio mucha curiosidad y lo investigué. Cuando llegué a Toastmasters, fue un lugar como, no te lo puedo eh, explicar en palabras, eh, me llenó de emociones tan buenas que me quedé una sesión. Y en esa sesión aprendí a dominar la ansiedad, aprendí a cuidar mis muletillas, aprendí a respirar al momento de sentir ansiedad. Eventualmente me firmé al club y seis meses después, aún no soy el mejor comunicador, pero mínimo ahora soy muy bueno para improvisar. Ahora puedo dar un discurso y no temblar al momento de dar mi presentación. Hoy tengo más confianza y es mi meta de que en otros seis meses yo voy a dar conferencias. Como pueden ver, crear en nuestra historia consiste en comentarle a nuestro prospecto o a nuestro invitado, cómo era mi vida antes de llegar a la organización, en qué consiste la, la organización o qué hice dentro de ella, y muy importante, qué aprendí yo personalmente, ¿Y qué quiero hacer en el futuro con esta información? Porque nuestra historia personal es la razón más grande por qué alguien se inscribiría a, nuestra, a nuestro club. Porque nosotros vamos a hacer un ejemplo vivo de qué es lo que este, de que este club o esta organización puede hacer para nosotros. Entonces, si en este momento no has creado tu testimonio personal, te recomiendo que lo hagas hoy, no mañana, hoy. Y lo comiences a compartir con todos tus amigos. Porque esto nos va a llevar al tercer punto. Ya que tengas tu lista, creo que hagas una lista de tus cinco mejores amigos. Pueden ser amigos del trabajo, pueden ser amigos que viven por donde tú vives, pueden ser amigos de, de tu pasado, no importa. Cinco personas que tú confías, pero más importante, que tú estimas. Porque yo te quiero hacer una pregunta. Cuando descubres algo bueno, como un buen restaurante o un lugar que te gusta mucho, ¿no quieres que tus amigos y tus familiares también disfruten de los beneficios? Claro que sí. Por eso, al momento que tú encuentras algo bueno, ejemplo, Toastmaster International, debe ser muy fácil que debe invitar a tus amigos. Entonces, en este momento, quiero que agarres una hoja de papel, y escribas el nombre de tus cinco mejores amigos o las cinco personas con las que más pasas tiempo. Te voy a dar 10 segundos para escribir su nombre. Excelente. Para este momento ya deberías tener cinco nombres. Quiero que te pongas la meta de que hoy mínimo vas a contactar a tres de esas personas. No ocupas hacerles una llamada formal, complicada. No, simplemente mándales un mensajito y pregúntales. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás ocupado tal día, el día de tu sesión? Y ellos normalmente van a preguntar, ¿Ah, ¿por qué? Te preguntan por qué, porque quieren ver si vale la pena tu, tu evento. En ese momento, tú no te vas a escribir algo como que, ah, es que no sé si sabías, pero pertenezco a una organización internacional que se especializa en crear líderes y oradores de calidad. Yo sé de que tú te dedicas a tal profesión y creo que te ayudaría mucho. Así de fácil. Si ellos deciden. Asistir, felicidades, ya tienes a un nuevo invitado. Si ellos dicen, no, no puedo en esta ocasión, ¿ah? no te preocupes, para la próxima. ¿Y qué vas a hacer en dos o tres semanas? Escribirles otra vez y mandarles otro mensaje. El secreto de tener invitados en nuestro club es ser persistente. Un no simplemente te acerca a un sí. Y mañana quiero que hagas exactamente lo mismo, pero con... Los, las últimas dos personas que te faltaron. Si tú puedes hacer esta actividad, te aseguro de que en las próximas semanas, mínimo, vas a poder tener a cinco invitados nuevos. Actividad número cuatro. Crea cuentas en redes sociales de calidad y actualízalas frecuentemente. Si en este momento no estás utilizando Facebook o Instagram o Meetup, realmente estás perdiendo herramientas muy útiles. Porque hoy la mayoría de los clubes están sesionando virtualmente. Significa de que es muy difícil que alguien conozca a tu club en manera física. Pero sí pueden conocer un poquito de la organización. Tú tienes un Facebook o un Meetup o un Instagram, donde ellos pueden ver un discurso, un Table Topics, quizás una capacitación como la que estás viendo ahorita. Tú quieres compartirle a tu prospecto de que Toastmaster International no simplemente es un pequeño club donde 20 personas se van a reunir y es algo misterioso. No, tú quieres que tu prospecto sepa de que Toastmaster International es una organización internacional con ya casi 100 años de experiencia con un método comprobado. Un método que ya ha sido utilizado por miles y miles de personas. ¿Cómo puedes pasar ese mensaje? con fotos, con videos, con artículos que tu propio club puede crear. Realmente, aquí ya depende de tu creatividad. ¿Cuáles son las mejores, las más populares? Como les comenté, Facebook, Instagram, YouTube, Meetup, LinkedIn. Y si no sabías, Toastmaster International le da una página personalizada a cada club. Eso se llama Free Toast Host. Si no sabes de, de qué me refiero, te recomendaría que le preguntaras a tu director de área o director de división para que te explique un poquito más de Free Toast Host. O simplemente ve a Google y pregunta Free Toast Host, Toastmaster International y podrás ver toda la información. Aquí te quiero dar algunas sugerencias o algunos métodos que yo he visto funcionar. Cuando fui presidente del Club Drive, Meetup fue la herramienta que más nos ayudó a atraer prospectos a un club. Fácilmente, de 5 a 10 prospectos nuevos nos llegaban cada mes con un, una cuenta de Meetup. Pero ¿cuál es tu responsabilidad si tienes una cuenta de Meetup o un Facebook? Actualizarlo. Porque lo peor que tú puedes hacer es tener un, una página de Facebook, Instagram, YouTube, lo que sea, y no actualizarlo. Se lo mandas a un prospecto o peor, alguien busca Toastmasters en mi ciudad y aparece una página que tiene dos tres años que no ha sido utilizada. Aunque tu club siga teniendo sesiones, ellos van a pensar que lo abandonaron. Por eso, hazte, haz el compromiso de que mínimo una vez a la semana alguien dentro de tu club, de tu comité ejecutivo, va a subir una foto, un video, un artículo, simplemente para demostrar que el club está activo y de que cosas buenas están compartiendo en ese lugar. Quinto consejo para comenzar a traer a más, a más prospectos y es documenta tu proceso. ¿A qué me refiero de documentar tu proceso? Ocupas crear una lista hecha de lo bueno y de lo malo. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué son todas las cosas buenas que mis invitados del pasado me han dicho? ¿Qué les gusta de mi club? Y a la misma vez, haz una lista de todo lo negativo. Las cosas que me gustaría mejorar o quizás dudas que invitados han tenido cuando han venido a mi club. Esta lista te va a ayudar a anticipar las necesidades de tu invitado. Algo muy importante que también ocupas documentar es el ciclo de tu prospecto. Esta es una muestra de de un registro mensual de un club. Como pueden ver, si tú estás comprometido a inscribir a 10 nuevos socios en los próximos seis meses, ocupas tener un sistema duplicable. ¿Cómo funcionaría esta tabla? Muy bien, vamos a imaginar que es el primero de enero. Significa que sería la primera semana de enero. ¿Cuántas invitaciones hice? O más que nada, ¿cuántas invitaciones mandé? Vamos a imaginar que tú te comprometiste con el programa. Estás listo para transformar a tu club en el club más popular de todo México y mandaste 30 invitaciones. ¡Felicidades! Por tal razón, escribirías 30. Pero, obviamente, no todos los 30 van a llegar. Vamos a imaginar que solamente llegaron 15, el 50%. Al momento de que comience tu sesión, ya sea el VIP de afiliación, el presidente o cualquier socio quiera tomar el papel, iría llenando esta, esta tablita. Llegaron 15. En la segunda cajita, invitados en sesión, escribirías 15. Ahora, esto es algo que he visto en muchos clubes. Tienen invitados, pero no toman sus datos. No escriben su nombre, su correo, su teléfono. Entonces, llega el invitado. Se va. Y todos nos quedamos viendo como que, ¿alguien sabe cómo se llamó esa persona? ¿Alguien tiene su número? ¿Un correo? Y todos, yo pensaba que tú lo ibas a hacer. Tristemente, acabamos de desperdiciar un invitado si eso nos pasa. Por eso, alguien debería estar encargado en registrar exactamente eso. Nombre, número de teléfono y correo. Y la cuarta razón, y la más importante, ¿Por qué estás interesado en Toastmasters? Si tú puedes llenar esas cuatro preguntas, felicidades. Estás a un paso más de tener a más nuevos socios. Ahora, es muy importante que lo registres, pero algo aún más importante es informarlos. Porque no sirve de nada que venga un prospecto, que lo registres, pero que nadie le hable. Por eso es tu responsabilidad como VIP educativo, como VIP de afiliación, como socio de un club hablarle a un invitado y comentarle de todos los beneficios de la organización. Te recomiendo comenzar esta sesión o esta parte de, de la invitación con tu historia personal. Pero antes de contarle tu historia personal, escucha, pregúntale, ¿cómo llegaste aquí? ¿Y qué es lo que quieres aprender de este club o de esta organización. Ellos solitos te van a decir exactamente qué quieren escuchar. Cuando ya hayas escuchado qué quieren aprender o qué están buscando, tú vas a tratar de relacionar tu testimonio personal o la de un socio dentro de tu club para que esa persona le platique a ellos exactamente cómo la organización o tu club les puede ayudar a cumplir esa meta. Si has hecho eso, Ahora sigue lo más importante, que es el seguimiento. Porque quizás les encantó la oportunidad. Están muy emocionados, pero te dan la típica respuesta. Hmm, está interesante. Voy a pensar un poco acerca de eso. Como aquí no queremos obligar a nadie a hacer lo que no quieren, ocupamos respetar su decisión. Entonces es nuestra responsabilidad darle seguimiento a ese invitado. Ya sea el próximo día, la próxima semana. Ocupas mandarle un mensaje a tu prospecto diciéndole, hola Pepe, nos encantó tenerte en nuestra sesión. Solamente quería recomendar de que este próximo jueves tenemos una nueva sesión a la misma hora. Nos encantaría que nos acompañaras. ¿Cómo se ve tu agenda? Si ves poco a poco vamos a ir documentando cuántas invitaciones, cuántos seguimientos estamos haciendo para de esta manera llegar a tener un socio nuevo. El propósito de hacer esta documentación es que ocupamos identificar exactamente dónde estamos perdiendo al prospecto. Porque si identificamos dónde lo estamos perdiendo, podemos comenzar a mejorar ese aspecto de la invitación. Porque es algo muy triste ver que, invites a muchas personas, pero que solamente se queden tres o cuatro personas. A veces eso nos puede desmotivar un poquito porque sentimos de que ya sea algo tengo de malo yo o mi club o la organización. Cuando normalmente simplemente es que nos está fallando algo. Quizás no somos muy buenos para invitar. Quizás no sabemos cómo dar seguimiento o quizás simplemente no hemos creado una historia, un testimonio personal que motive a los demás. Quizás piensan que estamos mintiendo. Por eso la integridad es esencial para un Toastmasters. Porque queremos que nuestros invitados sepan de que lo que yo te digo es verdad. Simplemente ocupo que me des una oportunidad para demostrártelo. Si eres director de división de área... Usarías la misma tabla, excepto esta lo, utiliz lo utilizarías para tomar los números de los clubes que tú estás manejando. ejemplo, si eres director de área, sería club 1, club 2, club 3, club 4. Te recomendaría que cada semana, en cada dos semanas, le llamaras al presidente y le preguntaras, hola, ¿cómo van tus invitaciones? ¿Hay en algo que te pueda ayudar? ¿Cuántas personas invitaste esta semana? Porque el tercer club invitó a 30 personas. Yo no sé cómo lo están haciendo, pero si gustas, te lo puedo presentar para que puedan compartir estrategias. Recuerden, compañeros, somos una organización y por tal razón ocupamos a trabajar en conjunto. Porque estas metas no se van a cumplir por una persona. Se van a cumplir cuando todos trabajamos en armonía. Y. Para resumir todo lo que hemos cubrido, cubierto hoy, vamos a ir punto por punto. ¿Cómo tú puedes comenzar a atraer a más invitados a tu club? Primeramente, transfórmate en un líder de tu comunidad. Tú quieres ser reconocido como una persona que ayuda, que tiene valores, que vaya donde vaya, tiene éxito. Porque si las personas te empiezan a asociar, como alguien de éxito, alguien con integridad, automáticamente se van a querer asociar contigo. Eso va a ser muy, muy fácil que tú los puedas invitar. Ejemplo, en mi caso, siempre que voy a un evento de coworking o un evento social, las personas primeramente me quedan viendo un poquito raro y sospechoso, como, ¿de dónde sacaron a este? Pero eventualmente dos o tres me preguntan, oye Roberto. ¿Tú a qué te dedicas? Y con una grande sonrisa les digo, ah, ¿por qué? Y me contestan algo parecido a, es que noto algo diferente de ti. Tienes una muy buena actitud, veo que eres muy servicial y tenía duda a qué te dedicabas. En ese momento, comienzo a abrir la cajita de beneficios de Toastmasters y de mi vida personal. Y normalmente les digo algo parecido a esto. Ah, mira, yo me dedico a, a la publicidad digital, pero pertenezco a una organización que se llama Toastmaster International. Ya dependiendo de lo que me pregunten, les sigo comentando. Cuando tú te transformas en un líder de tu comunidad, las personas automáticamente te quieren seguir. Quieren aprender más de ti. Por eso, si tú... Quieres comenzar a atraer a más invitados a tu club, te recomendaría que en este momento comiences a vivir los valores de Toastmasters International. Ya cuando tengas esos valores bien, bien en el centro de tu corazón, ahora sí, comienza a crear tu historia personal. Identifica claramente cómo eras antes de llegar a Toastmasters International, todos tus miedos, tus ansiedades, todo lo que no te gustaba hacer y luego crea una lista de todos los beneficios que has recibido y en las áreas que has mejorado. Porque cuando alguien nos ve hablando en frente del público con mucha confianza, es muy común que ellos piensen que nunca van a poder ser así. Por eso nosotros ocupamos bajarnos un poquito más y recordarles de que, oye, yo también soy humano. Yo también siento miedo, yo también siento ansiedad, pero he aprendido a dominarlas. Si te gustaría aprender cómo, me encantaría invitarte a mi club. ¿Y con quién vas a empezar a contarles estas historias? Con tus cinco mejores amigos, ya sea tu mamá, tu papá, tus amigos de la preparatoria, de la universidad, las cinco personas con las que más pasas tiempo son a las que yo te recomendaría que comenzaras a invitar. Porque hay una, un estudio de que tú eres el promedio de las cinco personas con las que más pasas tiempo. Entonces, si quieres tener mejores resultados, ¿por qué no comienzas por ayudándole a las personas que están en tu medio ambiente? Y el paso número cuatro es utiliza el poder de las redes sociales. Si ya estás siendo un líder de tu comunidad, si ya tienes una historia bien refinada y ya has invitado a tus amigos, documentalo. Toma fotos, graba videos, crea artículos documentando todo lo que tú estás aprendiendo y compártelo con el mundo. Porque hoy todas las personas están buscando diferentes cosas que hacer. La mayoría de las personas están trabajando en casa y su rutina cotidiana se ha... Tenemos hemos roto un poco. Hoy en día quizás ya no salen tanto. Entonces, tú no sabes si ellos en este momento están encerrados en su casa, aburridos, deprimidos, buscando por algo nuevo. Tú cuando invitas a un prospecto o a un amigo a tu club, tú realmente lo estás ayudando. Le estás haciendo un favor a él, porque gracias a ti va a conocer a más líderes, va a poder desarrollar sus habilidades de comunicación, de liderazgo. En cortas palabras, le vas a ayudar a tener más confianza y eso es a lo que le, es lo que le falta más a este planeta: personas con confianza, con seguridad, con habilidades. Entonces, comienza a documentar todo esto y compártelo en tus redes sociales. Y el quinto paso es documenta tus prospectos, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Recuerda documentar cuántas invitaciones estás haciendo, el nombre de tus invitados, su correo, su número de teléfono. Documenta absolutamente todo lo que puedas. Porque con esta información, lo que tú estás buscando hacer es refinar tu sistema semana tras semana. Si hoy tu club es exactamente como era hace seis meses, en realidad estás fracasando. Porque un organismo ya sea crece o se está muriendo. Por eso cada semana nosotros como líderes de la organización deberíamos estar buscando maneras de mejorar, de innovar, para que nuestro club sea más divertido y las personas se sientan motivadas para asistir y cada vez atraer a más prospectos. Muy bien, damas y caballeros, espero que esta información les ayude a atraer a más invitados porque, como les comenté al principio, lo más importante para atraer a más invitados es tener una buena actitud. Tú quieres de que tu prospecto, al momento de entrar, llegue con curiosidad, pero se salga con energía, fascinados, que no sepa qué acaba de pasar, pero que él quiera regresar. Si tiene algunas preguntas, me encantaría poder resolverlas, me pueden mandar un correo o un WhatsApp y de esa manera, con mucho gusto, los podré apoyar a ustedes o a su club. De mi parte, ha sido todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Muy interesantes conceptos, especialmente en los momentos que estamos viviendo, sesionando en línea en esta época y como dice Roberto, si tienen alguna pregunta, por favor háganla en el navegador de Zoom donde dice preguntas y respuestas. Si tienen su navegador en inglés, está como Q ampersand A. Vamos a esperar un momento a ver si hay alguna pregunta. Bien, mientras tanto, Roberto, ¿dónde te podrían contactar si quieren poner... Eh, hacerte alguna pregunta ya fuera de, de aquí. No sé si pudiéramos poner en el chat algún número de teléfono que nos puedas compartir. Sí, si quieres, te comparto mi número de WhatsApp. Ok. 442 Ok, 442 668 03 Sería la manera más rápida de contactarme. O en caso que quieran ser por Facebook, creo que mi nombre ya está etiquetado en el En contacto. Perfecto. Bien, eh, Roberto, ya tenemos aquí una pregunta de Silvina Reiner, que pregunta: Roberto, ¿puedes identificar o cómo puedes identificar, me imagino, a los que están realmente interesados, supongo, en ser socios? Sí, esta, este es un juego realmente que me gusta jugar cuando estoy en un club. Existen los prospectos y los sospechosos. Hay personas que simplemente llegan a un club tratando de ver qué es, pero realmente no tienen interés en inscribirse. Entonces, ¿cómo puedo identificar la diferencia entre un prospecto y un sospechoso por el tipo de preguntas que hacen? Es la, diremos la primera, el primer punto. Están interesados en conocer más de la organización, quieren conocer más de mí, hacen preguntas de los roles o simplemente van a una sesión, cruzan los brazos. Sí. Sí, sí. Entonces, el primer paso es, ¿qué tipo o qué calidad de preguntas te hacen? Si son preguntas muy asertivas, muy, muy exactas, normalmente son personas que ya han investigado un poco y que quieren resolver algo en particular. Otra pista es, ¿cuánta investigación han hecho de la organización Toastmasters antes de llegar a la primera sesión? Una de las preguntas que les hago es, ¿Es la primera vez que escuchas de Toastmasters o ya estás informado? Si ya están informados, eso me menciona de que ya se, hace, se, se tomaron el tiempo en investigar o mínimo alguien les ha dado una pequeña capacitación. Si me dicen, no sé absolutamente nada, nada me dijeron que viniera, pero realmente yo no sé nada. Desde ahí me, me da, diremos, un un sentimiento que quizás quieren mejorar, Pero no están comprometidos en este momento y realmente lo que están buscando es alguien que los apapache y que los entienda, pero ellos personalmente aún no están comprometidos para hacer ese compromiso personal. Bien, de acuerdo, Roberto, gracias. Por cierto, también Janet García te agradece por tu presentación. Tenemos otra pregunta más. Dice Afra. Yo me he topado con que ya tienen tantas reuniones home office que no quieren ir a otra. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Uf, sí, eso ha sido un problema ahorita de, de que son de home office. Lo que yo te recomendaría, por eso, antes de invitar a alguien a un club o invitarlos a que nos visiten, es muy importante escuchar su historia personal y identificar cómo es su día cotidiano, porque quizás Tú al momento de invitarlo, simplemente estás diciendo, oye, te quiero invitar a otra sesión virtual. Si esa persona ya se la pasa 8 o 9 horas en, digamos, en, en línea, es lo último que quiere escuchar. Por eso ocupamos identificar exactamente cuál es su profesión, a qué se dedican, cuáles son los problemas que tienen actualmente, para de esa manera ofrecérselo como un club donde vas a aprender ciertas habilidades, pero más que nada, es un lugar donde vas a conocer a personas con éxito. Y en ese momento es donde compartes las personas que, eh, que forman a tu club. Tenemos a ingenieros, tenemos a abogados, tenemos a comprensistas tenemos a personas con éxito. Sé que es un poquito difícil porque digo muchas personas ya están saturadas, pero eso sería la parte de identificar um, exactamente qué es lo que están buscando ellos y más o menos cuánto tiempo uh, disponen. Pero al final del día ocupamos ser de honestos con ellos. Solamente son dos horas a la semana. No es mucho. Simplemente dame la oportunidad, acompáñame. Y si no te gusta, yo entiendo 100% que esto no es para todos. Es correcto. En alguna ocasión Rogelio Romero me dijo... Toastmasters es para todos, pero no todos son para Toastmasters y dije cuánta razón tiene al respecto. Bien, y Afra también complementa la pregunta, dice, ¿cómo estamos atacando la barrera que presentamos a las sesiones en línea y que no son presenciales por el momento? Muy bien, para atacar la barrera de que no somos en línea, la manera que yo se lo he compartido a las personas es de que es a veces más difícil hablar en frente de la cámara porque nos hacemos muy conscientes de nuestros errores. Mínimo cuando hablábamos en público, podía ser un error y como yo no me veía, no me importaba. Entonces, lo que yo les ofrezco a las personas es de que ahorita practicar en línea, te abre las puertas para que tú en el futuro puedas crear un canal de YouTube o simplemente crear cursos personales. Por eso es muy importante identificar a qué se dedica esa persona, para tratar de identificar cómo Toastmasters, les va a ayudar en un aspecto profesional y personal. Esas son las dos barreritas que a mí me gusta identificar con un prospecto. Si tú vienes a una sesión virtual, te va a ayudar a uno, a vencer el miedo a hablar enfrente de la cámara. Dos, vas a, a comenzar a crear un expediente de todas tus conferencias para que tú poco a poco puedas ir mejorando tus habilidades. Y tercero, si realmente te quieres ayudar a, diremos, te quieres dedicar a dar conferencias, ya tienes un, a un folder de evidencias para compartir a las personas de lo que estás hablando. Entonces, sí, Afra, sé que está un poquito complicado este tema, pero si me mandas un mensaje, con mucho gusto te puedo ayudar. Muchas gracias, Roberto. y me imagino que esta pregunta va muy semejante a lo que acabas de responder. ¿Cómo hacer buenas campañas de relaciones públicas que apoyen al club si es que están disminuyendo los socios? Bueno, para crear una campaña de publicidad, ocupamos identificar de que existen dos tipos de campañas de publicidad. Existen campañas orgánicas y pagadas. Las campañas orgánicas son las campañas que no nos cuestan ningún peso, simplemente requieren de nuestro tiempo. ¿Cómo podemos crear una campaña orgánica? Primero, creando videos de nosotros mismos. Ya sea yo mismo, yo me puedo grabar un video de mí mismo, enseñándole a mi club o a invitados lo que yo he aprendido dentro de todos los masters. También podemos crear artículos, podemos crear audios, cualquier contenido digital que estemos dispuestos a compartir en nuestras redes sociales. La, la publicidad pagada sería invertir un poco de los fondos del club y lanzar un anuncio pagado para que le llegue a un mercado en frío. Pero ahorita esto de, de que quizás las, la, los, los miembros están disminuyendo, eso normalmente pasa porque los socios sienten que no están recibiendo el beneficio que se les prometió. Por eso, lo que yo te recomendaría hacer es, trata de tomar el pulso de tu club, identifica qué quieren hacer ellos, qué les gustaría mejorar o qué les gustaría hacer. Por ejemplo, en mi club Premier Speakers, nuestra VP educativa, cada semana o cada mes nos tiene retos diferentes. Ejemplo, a mí me puso el reto de crear una guía. Eh, nuestra VP de Relaciones Públicas acaba de crear un canal en Instagram donde está haciendo entrevistas en vivo de nuestros socios. Entonces realmente requiere de que todo el comité y los socios sean creativos. Porque si nada más le estamos vendiendo a los socios, a los invitados, de que ven a una sesión, siéntate, habla en frente de la cámara, eso se escucha muy aburrido. Pero si comienzas a mencionarles de que van a tener la habilidad de crear videos, de crear su propio canal, de que va a haber entrevistas en vivo, de que van a poder crear sus propios artículos, creo que es algo mucho más atractivo y le demuestra a los invitados y a los socios de que venir a Toastmasters no consiste en simplemente sentarme enfrente de la cámara, hablar dos o tres minutos y esperar a que me llame. No, requieren ser proactivo y siempre estar buscando reinovar Porque recuerden, este es el primer año que Toastmasters ha tenido sesiones virtuales. Entonces, no hay reglas realmente. Ocupamos ser peoneros en todos los aspectos que podamos ser. Y eso es lo que va a hacer a un grupo exitoso. Perfecto, Roberto. Y Silvina tiene otra pregunta más, ¿Re ¿recomiendas que antes de invitar a alguien a visitar el club, le comentemos y demos más información? Sí, yo normalmente lo que hago cuando alguien está interesado, hay un tríptico de, de Toastmasters, muy cortito, que dice, um, ¿qué es Toastmasters? O What es Toastmasters? Se llama creo, o les mando un video de la, de la organización. O mejor, si no hay un video, te recomendaría que tú crees un video con tu club, porque eso va a ser mucho más personalizado y te va a dar la oportunidad de invitarlos personalmente a tu club. Pero sí, normalmente les mando una información muy, muy breve, nada que los sature, ya sea un PDF donde brevemente menciona qué es Toastmasters más los beneficios, o un corto video de menos de tres minutos que habla un poquito de la organización. Pero, pero sí, lo mínimo posible. Realmente lo que queremos generar es curiosidad. Perfecto. Y tenemos otra pregunta de Gaby, presidente del Club Ucata. Dice, una vez que ya invitaste a tus cinco personas más cercanas y sabes que no pueden atender por diversas circunstancias, ¿a quién invitarías en segundo término? Bueno, ya tenemos a tus cinco amigos. En caso que ellos no puedan, también puedes practicar, bueno, si sabes que nunca van a poder asistir a tu club por su horario de trabajo o asuntos personales, entonces, lo que puedes hacer es preguntarle por referencias. Ah, si tú no puedes, conoces a tres o cinco personas que crees que les interesaría pertenecer a un club y desarrollar sus habilidades de comunicación y liderazgo. Si, si esa persona no te da referencias, pues no es un muy buen amigo porque no te quiere apoyar, pero quizás tú ocupas practicar un poquito más tu invitación, porque ellos probablemente no están viendo los beneficios y piensan que vas a molestar a sus amigos. Por eso no te quieren dar referencias. Entonces, si los, tus cinco mejores amigos no pueden, pide referencias. Si esas referencias um, están interesadas o no están interesadas, piden más referencias. Pero prácticamente vas a manejar, o vas a manejar tres pilares. El pilar uh, social, tus amigos. El pilar familiar. Y el pilar profesional. Son las tres, digamos, los tres grupos con los que puedes empezar. Si de esos tres nada te funciona, es tiempo de pedir referencias, referencias, referencias. Y si de ahí aún no puedes, es tiempo de preguntarle a todas las personas que veas, a la persona, al carnicero, a la persona que compras verduras, a tu dentista, a tu, a, a tu contador, a cualquier persona que tú tienes, a, digamos, puedes hablar. Porque por eso el primer paso es, vive los valores de Toastmasters porque tú quieres que ellos te pregunten a ti, oye, ¿qué haces? ¿Por qué eres de tal manera? ¿Cómo aprendiste a hacer de esta manera? Pero sí, Gaby, espero que esta pregunta o esta respuesta te pueda ayudar. Gracias, Roberto. Y también por el chat tenemos una pregunta de Patricia Zamboy, oficial de Asambleas del Club Profit. Las reuniones vía Zoom están llegando a más personas. ¿Qué piensas de que... Cada club y la sede paguen publicidad vía internet para que los clubes sean conocidos y sean encontrados por quien esté buscando aprender comunicación efectiva. Pues me encantaría que eso pasara, pero ocupamos entender de que cada club en sí es autónomo. Sí ocupamos seguir las normas de Toastmasters, pero yo creo que con que hicieras una versión quizás de 300, 500 pesos al mes de publicidad, no, no es un gasto muy grande si todos los socios están aportando. Y también ocupamos considerar de que una publicidad pagada es el último paso que deberías de estar haciendo para atraer a nuevos prospectos. Tienes a tus amigos, a tus grupos, tienes las páginas gratis como Facebook, como Meetup. Entonces, me encantaría que eso pasara, pero digo, no, no quiero opinar de algo que no sé cómo se maneja exactamente ya con um, los directores de distrito. Pero yo creo que si empiezas haciendo publicidad orgánica con contenido que tu propio club crea y te apoyas con tus referencias y tus amigos, es el primer paso para comenzar a tener invitados. Ya de esa manera, si es un muy buen trabajo documentando todo esto, creo que va a ser muy fácil y más que nada muy atractivo en el momento que un invitado vea tus páginas de redes sociales que ellos mismos les genere curiosidad. Perfecto, Roberto, muchas gracias. Pues estas fueron todas las preguntas. ¿Algunas últimas palabras antes de que despidamos la, la sesión? Lo único que le puedo recomendar a todos los clubes es de que atraer invitados es un número de probabilidades. Si quiero tener a más, más socios, ocupo invitar más, significa que ocupo enamorarme con el no y el rechazo, porque cada no y cada rechazo nos acerca a un sí. Prácticamente cada rechazo nos motiva a seguir mejorando. Pero si cada vez que alguien nos rechaza, nos desmotivamos, ¿qué pasa el día que alguien sí quiere inscribirse y llegamos con nuestras pilas bajas, llegamos todos desmotivados? Los espantamos. Porque en vez de llegar con esa energía de que, wow, es el mejor programa que puedes inscribirte, te va a encantar este club, llegamos esperando que nos van a rechazar. Entonces, enamórense del rechazo enamórense de hacer invitaciones porque si pueden hacer esas dos cosas en muy poco tiempo van a tener tantos socios o tantos invitados que ya no van a saber qué hacer con ellos perfecto pues muchas gracias Roberto gracias por tu presencia y con eso despedimos este webinar les recuerdo a partir de mañana va a estar disponible en YouTube para que lo puedan repasar se despide de ustedes un servidor Fernando Serranía desde Quintana Roo Adiós a todos. Que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, Roberto, buenas tardes a todos. Hasta luego. Adiós a todos.